Chau. ¿Quién da? Y es yes, el Connor Y es el Cono, y es el Cono Y es mejor que mamarle la, la el lengua, lengua. carnal ah, Por eso es que sabe que nadie confío en la vecina haciendo ruido, el feeling no me sorprendido. El foco del coco, más lleno de renta, que jugó en su contenido. Para todos los que interesó, Tot para los buenos ratos, un shot, shot cacho con coca que flow, flow. Con eso me siento cabrón, Pronto, Todas las cuentas en turbón. son el micro en el corazón. Son a veces no contento el pom, -pom. a veces lo pongo en avión, Pión. ¿Quién diría que cambiaría la jugada? La puertas cerraron, pues entré por la ventana. Menos precio, lo cambié por ganas. Sigo haciendo ruido hasta que llegue fama, hasta que llegue fama, la calle me llama. A mí un paladuana que ropa italiana, el fin de semana, me a una anciana, la poli me llama, fuga paladuana la aduana. suena será la alarma será la alarma entonces por qué y ¿Es que me vibre este phone? No aguanta que te ponga cuenta que está marca y marca seguro por todo lado me busca el patrón quiere que le escuche un melón trabajando como negro yo con calor fregado en el sol el turisteando en cancuyo el turisteando yo renunciando yo generando el imponiendo yo produciendo Mónica yendo el amargado yo disfrutando capi celebrando ahora me paso si esto de calle llegó el de la cuatro igual de las cuatro pero tranquilo que sabe que aquí traigo las pilas lo que tiraban y rechazaban a todos como lo tengo haciendo fila cuidado siempre en el que confía no a todos se le dice familia mientras me cuentas tu sueño más de cerca sabes que siempre la envidia vigila a toda la envidia hey, yo la pongo en Ford, estaba amarrado y controlado pero ahora salí de control, yo ya no me como ese show ni tampoco la peli de acción, ahora yo me siento mejor salí de mi zona de confort, salí de confort y eso es lo que Que quería ver mi derrota, creo que se quedó ciego. Tú sigue que la fe no se agota, que se queden viendo, qué bonito es siempre cerrar bocas, pa que no entre momo morando prendido en lo mío. A todos mi Yo les digo, al jefe que me quería de esclavo, ya Yo les digo al jefe que me quería de esclavo y a todos los que un día defraudaron hey. ja, ja, ja, ja. Oye, hey. eh, solamente tres cosas, hey. que le va a pagar hey. el camarofa? Al camarón, al camarora, hey. eh, yo no tengo nada, hey. tiene como dos semanas que no llevo Que le hicieron O sea, que se le va a estar animado a acá o sea, Oye, hay que buscar la vieja, Yo me vi que cayó en el agua Pero nada mata está ahí Hay que buscarla Recina sí, no. ¿Dónde está?